Quem era eu? Queria sair da pobreza, queria estudar, queria trabalhar, queria manter minha família, queria ser livre, queria ter uma vida. Me captaram. Não sou nada em meio de nada. Não sei quando é de dia, não sei quanto dura uma noite, não sei quem sou. Para que viver assim? Tudo parecia legal, familiares, amigos, vizinhos, agências de viagens, agência do trabalho. Ilusões rotas, tudo era mentira. Estou atrapada. Me quitam o passaporte. Me trocam de cidade a cada 21 dias. Me maltratam. Ameaçam minha família. No Não quero, quero estar aqui. Estar aqui. El 90, más del 97% de, de, de víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres. Y más del 99% de las personas que consumen sexo en este país, sexo pagando, son hombres. Hay la mayor, el mayor número son nigerianos. Y, y a continuación están las romanas, también españolas, 41 son detectadas, 41 españolas. Detectadas hay más, casi 4.000 mujeres, casi 4.000, 3.800 y pico, no me sé el número exacto, de mujeres tratadas a fecha julio de 2017. Yo te doy preservativos para prevenir que tus, tus, que tus contactos sexuales sean sano, sanos, entre comillas, o sean, o prevengan los embarazos, y te doy preservativos y te los cobro. Si te doy de comer, te los cobro. Y si te estoy, en, te estoy dando alojamiento, te lo estoy cobrando. Y la deuda no termina nunca. O sea, crece y crece y crece como una bola de nieve para mantenerlas explotadas sexualmente. Y mantenerlas en esa situación Año tras año. Si consiguiéramos eliminar la demanda, porque se conciencia toda la sociedad que eso es lo que promueve la trata, entonces conseguiríamos eliminar este problema. Hay que desaparecer este problema.